¿Cómo estás? Soy Andrés Bruzoni, fundador de Primerareunión.com. En este video que vas a ver, voy eh, a estar entrevistando a Tito Bort, que es uno de los principales referentes a nivel ventas a nivel mundial. Es una de las top voices de LinkedIn. Y la pregunta que le hago es cómo preparar una reunión, si la reunión es de inbound, de outbound, o él incluso me habla de una categoría que la podemos llamar warm eh, inbound, perdón, warm outbound o cold inbound, ¿no? Que es lo que está ahí en el medio, Bueno, es súper interesante la respuesta, te invito a que lo veas y después este, puedas comentar abajo qué te pareció la, la, la pregunta. Yo lo que veo es que en muchos casos inbound y outbound se encaran las reuniones iguales. ¿Vos crees que deberían encararse iguales o es muy diferente? No, yo creo que es muy diferente. ¿no? Y Yo creo que hay tres tipos de reunión de account executor. Uh -huh. Hay tres maneras de tomar la reunión. Cuando te llegan inbound, la primera pregunta que deberías hacer es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 Larga respuesta, pero espero que haya ayudado. No, espectacular. Que, que es, yo creo que es, un, es uno de los grandes problemas que veo en muchas empresas. Es eso, que, como que Inbound y Adgon son iguales a veces. Y como que en realidad es no, hay que, hay que entender un poco el, el estado en que está el, el cliente. Bueno, espero que te haya gustado la opinión de Tito Bort a esta pregunta. Eh, si querés ver el webinar completo, vas a encontrar el link aquí para ver todo el webinar completo que, que hicimos. Y también si te gusta el contenido de ventas eh, B2B y sos un profesional moderno que quiere aplicar técnicas modernas, te invito a que te suscribas a mi canal o visites también el sitio primerareunión.com donde vas a encontrar entrevistas a líderes mundiales como Tito Bort o por ejemplo Aaron Ross que es el autor de del Revenue así como líderes regionales de lo que es Latinoamérica que ahí tenemos eh, opiniones más aplicadas a nuestra realidad. Así que suscríbete en YouTube o entra a primerareunión.com y te espero para seguir viendo el mejor, mejor contenido de ventas B2B.